Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo con estas mini filmaciones y me he dado en la labor, me he dado el tiempo y también me arriesgo, por supuesto en querer mostrar mi opinión y querer hablar de estos temas que están tan de moda y en boca de todos y de la cual escucho y escucho y no doy con aquella persona que hable de la manera en que nosotros vamos a hablar. ¿Y cuál es el tema que vamos a desarrollar y que sí puede generar eh, gran conflicto en muchas personas? ni más ni menos que esta idea, esta tendencia separatista que existe. Como ustedes sabrán, tenemos a los catalanes que en estos momentos están queriendo independizarse, separarse de España. Eh, bueno, tal vez ustedes puedan decir no en estos momentos, ya ten, tienen siglos queriéndolo hacer. También existen, por supuesto, algunas corrientes allá en, en Sudamérica, en especial en Chile y Argentina, el Movimiento Mapuche. Luego tenemos a, a los kurdos, allá en el norte de, de Irak, de Irán, en Turquía, en Siria. Y bueno, y así hay muchísimos pueblos más, como sabemos, los escoceses los vascos, eh, y bueno, infinidad de pueblos en todas partes que quieren independizarse, que quieren separarse, que quieren formar su propio país. Y ustedes dirán, los pueblos tienen derecho a hacerlo. Claro que tienen derecho, por supuesto que sí. Todos tenemos derecho a llevar adelante aquello que nos proponemos y aquello que queremos. Pero claro, también encontraremos resistencia a todo eso. Ahora, ¿qué es bueno y qué es malo? Según, desde el cristal como se lo mire. Para algunos las separaciones, o, o, o el formar un Estado para separarse de ese Estado, de ese País Madre eh, no es algo positivo, para otros sí lo es. Yo les voy a hablar desde el aspecto espiritual. Y la verdad, desde el aspecto espiritual, todos los regionalismos, todos los patriotismos, todos los ismos que puedan ustedes conocer o saber o entender, todos son inmensamente dañinos y negativos. Los seres humanos no tendríamos que estar detrás de los colores de una bandera, no tendríamos que rendir culto a una historia, a, a un pedazo de tierra, a una lengua. Por favor, los seres humanos... Somos seres espirituales teniendo experiencias aquí en la humanidad. Y a veces nos tocan hacer en Europa, otras veces en Asia, otras veces en América, a veces de raza indígena, a veces de raza negra, a veces de raza caucásica, etc. Pero esos no son ni más ni menos que vehículos para que el alma aprenda lo que tiene que aprender. Según la región, según el sitio, el lugar. ¿Y a qué país pertenece o a qué cultura pertenece el alma? A ninguna de ellas o a todas. Por favor, en estos tiempos en donde la humanidad debiera sentirse cada vez más hermanada, más unida, ¿por qué vamos a hablar de separatismos? ¿Por qué vamos a hablar de nacionalismos? ¿Por qué vamos a hablar? de división, de separación, y ojo para los malpensados, yo no estoy con eso de New World Order, Nuevo Orden Mundial, y toda esta elite que quiere por supuesto ejercer sobre nosotros, y que es real, un dominio. Eh, claro que no estamos de acuerdo con todo ello, pero sí estamos de acuerdo en que todos somos uno, y que de forma positiva, amorosa, compasiva, debiéramos cada vez más derribar las fronteras debiéramos cada vez más unificarnos y sentirnos todos unos, respetando, claro, la región, la historia, el lenguaje, respetando todo, pero nunca poner todo eso por encima de ese amor, de esa unidad, de esa fraternidad, de esa espiritualidad que debe de prevalecer en todos nosotros. así que para todos aquellos que quieran tener una iniciativa separatista, les digo que están yendo hacia lo negativo. Les digo que, y les advierto, que están ustedes conflictuando sus vidas y las vidas de las personas alrededor. Y para aquellos que defienden la nacionalidad y defienden su país y defienden... Eh, esa no separación, también les digo, están por el mismo camino. Si quieren ustedes estar en armonía, si queremos todos nosotros aspirar a elevar nuestra conciencia, debemos siempre sentir esa, humanidad, esa unidad perdón, por la humanidad, esa unidad entre todas las almas que más allá de nuestro sexo, de nuestra cultura, de nuestras diferencias, de nuestras religiones. En definitiva, somos todos hermanos. ¿Sí? Me explico más o menos. ¿Sí? Me doy a entender con algo tan simple y tan elemental. Basta de divisiones, basta de separaciones, basta de fronteras, de límites, de muros. Basta de todo eso, basta de pelearnos los seres humanos aquí hay alguien que se beneficia y no son los pueblos y no son las personas ni siquiera son los gobernantes son esos demonios son esas entidades que nos tienen a nosotros sumergidos en este caos y por supuesto resultan beneficiados de todo ese dolor y de todo ese sufrimiento y llegó el momento de terminar todo eso así que Humanidad entera, planeta entero, uno uno todos, uno para seguir adelante y para despertar ahora sí a un estado de conciencia superior. Muchísimas gracias.